Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Sergio Mejía, eh, soy colombiano de la ciudad de Bogotá, tengo 31 años y hoy estoy acá para contarles mi experiencia con el marketing de afiliación con la plataforma de Hogman y sobre todo con el programa de seminarios online que es el que me ha permitido escalar para tener las ventas que actualmente estoy teniendo. Bueno, yo soy bartender y sommelier de profesión, eh, mi último empleo era como jefe de servicio de un hotel cinco estrellas, exactamente en el restaurante me encontraba yo laborando era el encargado, uno de los encargados, y eh, en marzo me quedé desempleado a causa de la pandemia. Fueron meses muy difíciles, pasé casi dos, tres meses eh, complicado buscando empleo, eh, como migrante es una situación complicada no tener un empleo, y más si tú estás solo y no tienes nadie a quien recurrir en otro país que no es el tuyo. Eh, para mí fue algo bien complicado, pero bueno, no me rendí, eh, decidí buscar por todos los medios hasta que bueno, un día encontré una publicación de seminarios online, eh, me llamó mucho la atención a pesar de que yo no tenía conocimientos algunos de, de venta de productos digitales ni nada relacionado con redes sociales, o sea, tenía muy poco conocimiento de esto como lo básico para subir fotos o tal vez ver los estados de mis amigos o, postear una que otra foto yo también, eh, pero esos eran mis conocimientos, eh, decidí investigar un poco más sobre el tema, de qué se trataba Hogmar, de qué se trataba Seminarios Online, qué era, qué era lo que podía encontrar yo allí, y bueno, después de mucho pensarlo, decidí tomar acción, Conseguir el dinero porque en ese momento no lo tenía y hacer la inversión en mi conocimiento para aprender pues las diferentes estrategias que dentro del programa de seminario online iba a encontrar porque ya había investigado y ya sabía más o menos lo que podía encontrar allí. Así que bueno, una vez que lo compré me puse manos a la obra, a, a estudiar a tratar de aplicar lo que estaba aprendiendo al principio no fue fácil la verdad como se lo mencioné no tenía nada de experiencia y no fue nada fácil para mí tener todo este conocimiento así como de una eh, así que al principio me frustraba bastante, bastante me frustraba porque veía que muchos de mis compañeros eh, ya estaban teniendo resultados veía que subían sus historias que posteaban sus fotos de, de ganancias y, y yo me frustraba porque aún no llegaban las mías, un mes, dos meses y todavía nada, que llegaban ventas mías y yo, que estoy haciendo mal me preguntaba todo el tiempo un día decidí eh, reflexionar y decirme a mí mismo como ya no sigas mirando los resultados de los demás sino enfócate en tu proceso y eso fue lo que hice dejé de estar mirando los resultados de la demás gente de estar viendo todo este contenido que en realidad me estaba afectando y centrarme más en, en lo que tenía que aprender para generar resultados hasta que finalmente después de tanto intentarlo Llegó mi primera venta y eso fue como, wow, una alegría impresionante. Yo me acuerdo que saltaba, celebré, corría de arriba para abajo, de abajo para arriba. Una emoción que uno no, no, no sé cómo describirla, pero fue súper emocionante para mí. Y desde allí me di cuenta que eh, había tomado la decisión correcta de que... Eh, iba por el camino correcto porque le empecé a tomar mucho amor a esto, después de que vi esa venta me tomé mucha más confianza y por medio de la estrategia orgánica empecé a tener otra y otra y otra venta y bueno, eh, ahora estoy viviendo de lo que es el marketing de afiliación de la plataforma de Hotmart. Ya más de dos mil dólares ganados en esta plataforma y la verdad me siento súper feliz de haber conocido Seminarios Online de, de todo el conocimiento que nos brinda Mauricio porque la verdad que es conocimiento puro que, que nos brinda sin, sin ninguna restricción así que la verdad... A las personas que están interesadas en involucrarse a esto del marketing, de afiliación y de trabajar con Hogmar, se los súper recomiendo. Y bueno, como recomendaciones eh, a las personas que están iniciando o que todavía no, no han iniciado y que pretenden hacerlo, eh, primero que la mentalidad, tienen que tener una mentalidad adecuada. No pensar desde el principio que les puede ir mal, sino al contrario, siempre pensar en que, en que lo van a poder lograr porque si lo pude lograr yo lo puede lograr cualquier persona entonces la mentalidad que uno debe tener frente a esto a algo nuevo que de pronto uno no conoce y que, que está experimentando quiere aprender es esa siempre positivo e ir hacia adelante y no, no no escuchar a los demás ese es otro de los puntos no escuches a la demás gente porque la gente que te conoce la gente más cercana a ti es la gente que primero te va a tirar para abajo y que te va a decir esto no funciona esto es una estafa esto eh, que hace perdiendo el tiempo consígase un trabajo en vez de estar perdiendo el tiempo frente a ese computador no escuches a ese tipo de gente, la gente que te dice todas estas cosas, lastimosamente a veces es el, el círculo más cercano a uno, pero no los escuches. Si tú confías en lo que estás haciendo y confías en tus capacidades, seguro que vas a tener resultados tarde o temprano van a llegar. Y eh, otro de los consejos es como que dejes de mirar al lado. Enfócate en tu proceso, el proceso de cada persona es diferente, así como hay personas que pueden conseguir resultados a la semana, hay personas que se demoran un mes, dos meses, tres meses, incluso mucho más, entonces enfócate en ti, en tu proceso y deja de, de mirar al lado. Y esas son como mis recomendaciones, eh, si están pensando en ingresar a seminarios online, háganlo porque es una excelente oportunidad de vender productos en automático con la estrategia de crashing que la están rompiendo muchos de mis compañeros, ahorita yo también la estoy implementando y está súper bueno así que un abrazo para todos y espero que nos veamos allá dentro de la comunidad de seminarios Online